Eurovision ahora en Italia lo conoces más porque antes no lo conocíamos más y Eurovision para el mercado de Europa y más es uno de los momentos mediáticos más grandes que hay. Sí sabe que yo pienso que uh, antes estaba como MTV como un evento europeo grandioso ahora el Eurovision se convirtió en uno de los del de, de evento europeo más importante de, de ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el MTV? No, bueno, es que en Italia, como en Europa, es muy importante el MTV, ¿no? Era muy importante, ¿no? Ahora, para mí, ¿eh? estoy hablando personalmente, eh, el, el, el, el, el lugar del MTV? Es como es grandioso La Eurovision, ahora todos conocen el Eurovision toda Europa, también en todo el mundo, pero bueno, es un evento europeo muy importante. Con el no, el por esta noche no quiero pensar en ti cierro mis ojos para no extrañarte así y alrededor el mundo gira como siempre gira el mundo gira en las calles en la gente corazones que se encuentran corazones que se pierden Chido, gente como yo en el mundo, no sabe cuánto yo te quiero. Yo también te quiero. Tu <tú> recuerdo, yo me quiero. Es nuestra vida. La cosa anómala fue quedarnos en casa por tanto tiempo. Y estamos acostumbrados a viajar mucho. Estamos acostumbrados a, a estar lejos de nuestras familias. Y claro, no fue fácil, pero eh, eh, es nuestra vida. Estamos tan felices de, de regresar de gira eh, en todo el mundo. No solamente aquí, pero en todo el mundo y regresar aquí después de... ¿cuántos años, no? Sí, también el momento del regreso, wow. cuando vuelves a tu casa y abrazas a tu familia después de unos meses, es, uno, es un momento muy emocionante también porque siempre sabes que te están esperando, están siempre ahí para, para ti y siempre estamos en contacto con nuestra familia, cada día llamamos, yo acabo de hablar con mi abuelo, que tiene 90 años y Porque la familia es muy importante No tenemos que olvidarnos nuestras raíces Porque son las que te traes en toda la vida Nunca te vas a olvidar lo que Los papás te enseñaron La educación, la responsabilidad y, y gracias a los papás También aprendes a conocerte más Para entender cuál es tu vocación en la vida Para saber por qué naciste Nosotros tenemos el privilegio de De de transformar nuestra pasión en un trabajo y no trabajamos un día porque hacemos lo que más nos gusta no sientes el estrés, no sientes el cansancio no sientes nada, porque estamos así, aquí, haciendo lo que más nos gusta y es un grande privilegio estar en otra parte del mundo haciendo lo que más nos gusta y esto también gracias a nuestros papás y nuestra familia